Mientras a veces mañana estará con un martín pegando el No hay dinero ya, pero le da igual, porque alguien le ha quitado un carro y sigue buscando la oportunidad de encontrar un trabajo y quitarse ya todas sus... Va a llamar aún ríe por las mañanas y prepares que es lo único que hay, suele un disco de mí Bravo. saliendo de una gran desilusión. Pero de esta vuelta, siempre digo que todo iba a cambiar cuando el martín y el pegamos a la voz con una flor, al sonriendo y cantando. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la.